Fue la dulce victoria, ahora sabe a tierra en mi boca, la paz se fue para no volver jamás. Hubiera tan caos y por triste realidad, si antes me sentí mal por perder, hoy tan solo. Otra vez Se fue Para no regresar Más tarde Limpia, respiro al mundo Y también, conoce la desgracia? Hoy es algo trivial No me siento hoy con fuerzas Para más sangre derramar La inocencia ya me Y no volver a lo trivial si regreso no un día luchando por ganar nunca se sabe lo que puede pasar el brazo de la ley entiende el precio de la denuncia de el regreso si lo que quieres es lejos de ganar hay que destruir para poder crear la sangre cubre las manos de quien me quiso hacer pese. La muerte me dio un regalo de salvación si no lo crees. Quien se siente. Quien Hoy falle quien conoce la desgracia hoy es algo día No me siento hoy con fuerzas para más sangre de mamá. La inocencia ya perdida está y no volverá a cambiar.